Uno de los vínculos fuertes para generar eh, un San Cristóbal diferente tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con la producción y tiene que ver con el lugar donde estamos, que es el ferrocarril. Es muy importante desde el punto de vista estratégico para, para esta provincia y para el futuro del desarrollo ferroviario en la provincia de Santa Fe y en San Cristóbal en particular. Cuando se pueden conjugar los esfuerzos de un proyecto político con los esfuerzos eh, de cambiar una realidad, sin duda que entusiasma mucho más porque va a ir generando eh, un desarrollo del que San Cristóbal añoró o tuvo nostalgia durante tantos años. Esta vez es realidad. Eh, hace poco más de un año habíamos estado aquí eh, con Sergio contando lo que se iba a hacer, contando y viendo ya las primeras eh, eh, máquinas previo a su eh, inauguración formal. Y hoy ya eh, nos cuenta el responsable de, de, de planta eh, que han llegado a los mil pares eh, trabajados. Esto es una demostración clara que se puede, que se puede seguir creciendo acá, que se puede seguir incorporando eh, una expectativa eh, de acompañamiento directo a lo que es el ferrocarril de seguramente, frente a este movimiento, eh, empresas conexas o vinculadas al, al, a la actividad ferroviaria que van a ver eh, en toda la región una posibilidad de, de desarrollo. Es, eh, es un antes y un después.